Vamos a retomar eh, la cuestión sobre el caso Leslie Rosado. Dice la hija, de la, que la, la hija de la arquitecta habría revelado más detalles de su muerte. Oigan esto, muchachos. La, dola, la adolescente compartió en su red social de Instagram unas imágenes de su progenitora junto a un mensaje lleno de amor, donde expresó el profundo dolor y la tristeza que le ha causado la muerte al tiempo de, la protege, de su madre. Eso fue ya el lunes, el domingo lunes. Al mismo tiempo, se reveló que el vehículo que conducía a su madre fue impactado por detrás y perseguida por el cabo de la policía, Jan, Jan Lidis Labatista, Batista, razones por las que ella misma le recomendó acelerar la jipeta para tratar de salvar sus vidas. Según el testimonio ofrecido por el pastor Marcos Yaroide, la misma noche del suceso, y que detalla que, tras ser alcanzada por el cabo, este le disparó a su madre sin mediar palabras. Tenemos ahí las declaraciones de Marcos Yaroide pues ella le dije, sigue, como no fue adelante, ni ellos chocaron a nadie, en ningún momento ellos chocaron ninguna familia ni nada, no registran ninguna familia ni nada pues inmediatamente entonces siguieron y es cuando Leslie pues le dice a su hija, mira la persona que nos chocó nos viene persiguiendo y la niña comenzó a desesperarse y le dijo vamos a llamar al 911 y dale mami dale duro porque nos van a matar, son atracadores entonces cuando corrieron buen tiempo, estuvieron todo el tiempo persiguiéndole se asustaron cuando el joven o la persona comenzó a dispararle Sintieron unos cuantos disparos, no sé, tres o cuatro disparos. Y había gente en el camino que iba viendo y ellos siguieron corriendo. Ella comenzó desesperada y a veces se quería detener. La hija le decía, dale, estaban llamando al 911, no se lo tomaban. Hasta... Okay, entonces, por su parte, el padre de Néstor Rosado refutó el reporte inicial de la institución sobre el incidente, afirmando que es mentira. En medio de la impotencia, Rosado señaló que ojalá las autoridades le den un paro a esos armados incapacitados de portar armas. Indignado, indicó que para detener a una persona no tienen que matarla y que criminales así no pueden estar armados. Tenemos las declaraciones del, del padre de Leslie Rosado. No, eso es irresponsable, eso es mentira. De, porque él empezó disparándole a, a, a, a, al vehículo donde ella iba y llegó con la pistola rompiéndole el, el cristal de atrás y rompió el cristal de, del conductor y ahí le impactó un día. Que vigilar, Eso es mi la policía, que él es un insocial, que él le hace mucho daño a la sociedad, que él no merece algún día salir a la calle. Que personas como él no merece respirar en la calle, no merece socializar con nadie, porque es un criminal, abusador, y no sé lo que ¿Y se añade a esto, entonces? algo que eh, acaba de decir el motoconchista sobre el cabo que mató a Leslie, él dice que lo abordó con la pistola en la mano, dice él que iba cruzando en su motor porque era motorista, la joven chocó con él, con su familia, le hizo la parada, lo abordó y de ahí para allá lo hostigó para perseguir el vehículo vamos a escuchar cuéntanos lo que fue lo que pasó este. cuéntanos desde el principio bueno, está no, está este yo iba cruzando en mi motor bueno, yo soy motorista lamentablemente entonces, de ahí para allá yo iba cruzando, eh, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente me, como que él dice, me paró y me, me, me dejó, Él me abordó mi motocicleta. Y de ahí para allá él me hostigó a que lo siguiera lo el vehículo. Él te amenazó en algún momento que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. Usted, ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, la familia de él o algo? En ese momento no, porque ya en ese momento ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo en el aire ¿no? O sea que él no te paró en el lugar de la escena, de la sí, Como a diez metros, lo para allá. Cuando tú dices que él te paró con su arma de reglamento en la mano, ¿él te amenazó en algún momento sí, para que lo ahorraran. No, qué no? Él como que dice, sí, porque él la tenía en la mano, la pistola, me, me hizo pararla para que me detenga, me detuviera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú llegas que, a ver qué fue lo que pasó cuando usted detuvo ¿tú? el vehículo? Dobló y lo, lo chocó a él. O sea, no fue el el chocó a él. Ajá, lo chocó a él y otra persona más Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo a la... Pero tributante. no, encima de mi motor, es un papi. ¿Y Cada qué fue lo que pasó palecana, cuando ]adacana. llegaron a, a detener el vehículo? Bueno, cuando detenieron el vehículo... Bueno, amigo. Se cantó y se lloró y solo? Está contradiciendo usted ahí. Yo creo que usted va para la construcción también a ligar. Van a tener que ligar, o van a tener que esclarecer no, no, el no. caso. Es que aquí siempre, yo siempre lo digo, aquí, la, el dominicano tiene algo malo, cuando se pone nervioso, habla en bute. Sí, <risa> <risa> es verdad. Porque ahí está, es que mire ese video y lo mira varias veces y calcula lo que está diciendo, ve que se contradice. Porque en una dice que lo paran, y otra dice que lo ve. Uh -huh. ¿Y cómo es? Porque no fue más para adelante que, lo, que él lo paró a usted. Y usted dijo después que vio el accidente. Bueno. Increíblemente, Dios mío. Señor, aclare esto y que no vuelva a pasar. Porque ya pasó con dos cristianos. Y ahora con esta joven. Esperemos en Dios que esto no se repita, porque como le tocó a esa familia, después toca a uno de nosotros. Dios nos libre, y, no y, nos libre y, mira, nos puede y nos protege. Y mira que ya ese caso, a medida que avanzan los días, ya está surgiendo una nueva tesis, una nueva hipótesis, quiero decir, sobre este caso, que eso no fue un choque, no, no, no. Que eso fue algo que hubo ahí y que ya en los próximos días ya entiendo que nuevos datos, a medida que salgan sí. nuevos datos, va a. Uh, se va a esclarecer y vamos a tener una idea más clara de qué fue lo que pasó y cómo ocurrió la muerte de esta joven, Leslie Rosado.